Sí, quería comentarles que en el Banco Galicia de Pellegrini, esquina Sarmiento, eh, hoy día lunes a las 20 y 30 horas, eh, un señor va a sacar dinero y se encuentra en un cajero con, en la parte esta que vemos acá, este dispositivo, no sé cómo llamarlo, donde copia con una tarjeta de memoria, donde copia lo que uno ingresa como clave y en este... En esta otra parte encontramos esto que sería, señor, un... Un lector, de, un lector de la banda magnética. Un lector de la banda magnética. Así que, este, bueno, paso a informarles cómo queda puesto, que parece totalmente parte del cajero. No se ve absolutamente nada. Y esto también, puesto ahí, también parece parte del cajero. ¿Mm? ahora vamos a sacarlo ahí está ¿Ven? ahí lo sacamos ¿Eh? y aquí no ha pasado nada tiene, es, una, tiene una batería tiene con, una batería con una memoria con una tarjeta, una, una tarjeta de, de memoria SD. así que uh -huh. bueno que luego lo levantan a esto y sin duda leen así que por favor porque... cuando vayan a sacar dinero presten atención a estos detalles si no nos cuidamos entre nosotros sonamos